Les presentaremos consejos que les pueden interesar para llevarse mejor con su profesor. Ah, bueno pues, unos consejos para llevarte bien con tu profesor sería, cuando lo veas salúdalo, güey, que te caiga. de Dele, profe le traje acá un dulcecillo, no, ahí luego vamos por unas, unas leyes, así. Un consejo para llevarse mejor con tu maestro podría ser, este, ser responsable para participar en todas tus clases. Uno de los consejos para querer leer a tus profesores es hacerle la práctica después de la clase. El saber nada más acerca de tus profesores, el conocer sobre ellos, eh, hace que les quedes bien. Yo usualmente, para llevarme bien con el profe, trato de no referirme a ella como maestra, sino le digo madrina. Al maestro de la que le digo madrina y se ríe conmigo, pero luego juego con ella. Yo te digo,